amigos de Techcetera, hoy estamos con una persona que nos va a hablar de un tema supremamente controversial e interesante para el futuro de Colombia. Buenas tardes, encantado. Ok, cuéntanos un poco quién eres y qué haces en Vertif. Bueno soy Fernando García, eh, soy el vicepresidente y gerente general de Vertif Latinoamérica, responsable de las operaciones de la compañía eh, en toda la región. Perfecto. Cuéntanos un poco qué hace Vertif para la gente que no los conoce. Vertif eh, es el, el líder mundial de eh, proveedores de soluciones de continuidad operativa. Básicamente lo que hace Vertif es asegurar que la tecnología esté siempre funcionando. Somos, garantizamos o aseguramos que todas las aplicaciones eh, vitales y críticas, todas las infraestructuras tecnológicas, de tanto de telecomunicaciones como de internet, estén siempre funcionando. Bueno Fernando, vamos a hablar de 5G, que es algo que Ajá. es muy nombrado, pero es posible que el ciudadano común no entienda cuál es la relevancia, por ejemplo, qué les va a cambiar cuando esto llegue. Bueno, 5G se llama así porque es la quinta generación, eh, actualmente estamos eh, entre la tercera y cuarta generación, dependiendo de las ciudades, en Latinoamérica, en cuanto a eh, el despliegue de las redes de celulares, ¿ok? Esta quinta generación, que en realidad va a tomar unos años en, en ser realidad en Colombia, eh, va a transformar la manera en que nos comunicamos, fundamentalmente por dos razones. Una, porque las velocidades de conexión que hoy tenemos en, los, en el celular o en cualquier dispositivo móvil, eh, se van a aumentar entre 10 y 100 veces más y segundo por un concepto que se llama latencia que es el tiempo de respuesta de la información en los celulares entonces esa, eh, estamos hablando de ultra baja latencia esto va a habilitar aplicaciones y servicios muchos de los cuales ni siquiera hoy podemos imaginar que van realmente a transformar la manera en que trabajamos nos relacionamos, nos comunicamos y eh, va a permitir eh, pues, desarrollar muchos servicios que eh, hoy ni siquiera imaginamos. Fernando, buenísimo. Cuando hablamos de unos años, o sea, ha habido un debate muy grande actualmente de cuánto tiempo puede tomar que esto sea una realidad en Colombia. Mira, las primeras eh, instalaciones piloto, o sea, ya se están haciendo pruebas en varios países, incluido Colombia, se están haciendo algunas pruebas de... Eh, que no dejan de ser pruebas experimentales, pruebas piloto pero eh, las primeras realmente eh, antenas y redes de 5G eh, comerciales van a estar probablemente empezando a verse a finales del próximo año o du durante el 2021, las primeras y eh, no vamos a ver realmente una, un despliegue eh, eh, significativo Probablemente hasta dentro de 4 o 5 años. Ah, ok, sí, sí tenía en mi mente como 2025. Bastante. Correcto. Ok, ¿y cómo crees que esto va a cambiar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto? Bueno, primero hay, hay dos cosas. Eh, el, hecho, el hecho simplemente de que esta tecnología va a requerir eh, una inversión muy importante en equipos, en, en, en nuevos eh, para que te hagas una idea, eh, la, las redes 5G tienen eh, celdas, células más pequeñas con lo cual se requiere una densidad mayor de antenas. Es decir, va a haber que hacer una inversión, los operadores de telecomunicaciones van a tener que eh, invertir muchos miles de millones de dólares en eh, eh, habilitar esa tecnología en las grandes ciudades de Colombia. Entonces, eh, eso, esa es la inversión directa derivada por 5G. Indirectamente, la tecnología 5G va a eh, desarrollar un montón de empleos y un, un montón de nuevos servicios que van a ser posibles gracias a estas nuevas redes, que se puede llegar a, puede llegar a tener un impacto eh, muy significativo en el Producto Interior Bruto del país. Ok, ok. Y hay un tema bastante espinoso eh, actualmente y es, muchos especulan que con lo que está pasando entre Huawei y el presidente de Estados Unidos, esta adopción o esta implementación se va a demorar mucho más. ¿Eso es cierto o los otros grandes jugadores del contexto global pueden llegar a suplir esa falta de un jugador como Huawei? Bueno. Eh... Es difícil de, digamos, pronosticar eh, o adivinar qué es lo que vaya a ocurrir en la arena política. En la, en la arena técnica y económica eh, no, debe, no, no hay ninguna razón por la cual esta, esta disputa comercial y política entre China y Estados Unidos afecte o eh, impacte en el desarrollo de la tecnología. Hay muchas compañías, Huawei no es la única, no, no tiene la, la hegemonía de la tecnología 5G. Es cierto que es uno de los que más ha invertido y uno de los principales promotores de estas redes, pero hay muchas otras compañías europeas y norteamericanas y de otros países que tienen también la tecnología. La tecnología está ahí, sí. eh, las patentes están ahí. La, eh, todo el desarrollo de la tecnología sigue unos estándares eh, internacionales de los cuales realmente ningún fabricante tiene eh, digamos, la, la potestad de alterar esa, esa disponibilidad, de esa tecnología. Entonces, yo personalmente eh, separaría eh, la parte política de la parte tecnológica. Eh, no voy a entrar a opinar sobre la parte política, pero sobre la parte tecnológica, la tecnología está ahí, ya está disponible, es, es ya cuestión de eh, que, que los operadores decidan qué fabricantes, qué proveedores y empiecen a hacer la inversión. Ok, pero entonces esto no generaría un atraso, porque es que el ciudadano común capta esto como con Huawei vamos a llegar en tanto tiempo sin Huawei nos vamos a demorar en llegar. Personalmente opino que no va a tener ningún tipo de afectación en eh, los tiempos. En realidad, yo veo otro tipo de, de problemas, otro tipo de amenazas a los tiempos de implementación. Eh, como decía, 5G eh, requiere, eh, por ejemplo, que se subaste el espacio radioeléctrico. Los gobiernos tienen que eh, sacar a concurso las diferentes frecuencias que necesita 5G por ejemplo, eh, los operadores van a tener que eh, empezar a trabajar con los municipios para empezar a instalar nuevas antenas y nuevos puntos de, de conexión. Por ejemplo, eh, se, ne se necesitan eh, unos, unos backbones de comunicaciones mucho más robustos, unas líneas de fibra y comunicación mucho más robustos. Todas esas cosas que menciono dependen en gran medida de cómo avancen los gobiernos locales y nacionales en su regulación y cómo legislen. Y para mí ese va a ser probablemente el principal escollo, la, el, el cómo los gobiernos municipales, locales y, y, y nacionales faciliten y promuevan y se pongan de acuerdo en poder eh, acelerar eh, el marco regulatorio que permita el despliegue de 5G. Ok. Otra cosa que el ciudadano común empieza a ver en las noticias es, por ejemplo, este tipo de proyectos de internet satelital como el de Amazon, uh -huh. ¿cierto? ¿Esto va a competir con el 5G o básicamente se va a apoyar en la infraestructura? No, es, eso no, no, no, son, no son tecnologías sustitutas una de la otra o uh -huh. competencia una de la otra. Esto es como decir que 5G va a sustituir a los Wi-Fi, a las redes inalámbricas actuales de las domésticas no son son tecnologías cada una tiene eh, sus, sus eh, digamos sus eh, usos y tiene sus beneficios eh, y no van a ser unas sustitutas de la otra van a ser complementos y van a ser eh, digamos formas diferentes de comunicar y de conectar millones de dispositivos okay. y hablando de, de conectar millones de dispositivos por ejemplo en el caso de los móviles hay muchas empresas que se han montado en la ola del 5G y ya están montando móviles 5G, pero para el ciudadano común es un poco extraño si faltan todavía unos años. O sea, ¿valdría la pena que ya ellos estén preparados con sus terminales? ¿O es algo que posiblemente se vuelva obsoleto de aquí a que realmente podamos tener la tecnología en Colombia. Lamentablemente, debido al, al, al gran desconocimiento que hay en, en la mayoría de la población, eh, eh, hay estrategias de marketing de, dudosa, eh, de dudoso principio o de, de dudosa eh, base técnica. Las redes 5G en Colombia no van a estar disponibles seguramente hasta dentro de 4 o 5 años no veo eh, por qué nadie tendría que comprar un teléfono, aparte de que realmente eh, son muy pocos los dispositivos que existen a nivel mundial que tengan ya la capacidad de comunicarse vía 5G. ¿Qué ocurre? Hay operadores que están utilizando eh, o están empezando a llamar a, a las redes de última generación, no las 5G, sino las 4G avanzadas, o LTE y les están llamando 5G e, 5G Plus y están, están haciendo, en realidad todo eso es parte de una estrategia de marketing para justificar eh, costos adicionales, para justificar eh, un, un pago o un, o un costo mayor de los servicios. 5G, lo que es 5G, no va a estar disponible hasta dentro de 4 o 5 años debido a la obsolescencia que tienen los teléfonos hoy día, que no es, no, no es más de 1 o 2 años yo no vería por qué nadie hoy se tendría que comprar un teléfono 5G. Más bien, eh, me esperaría por lo menos de dos a tres años para, para empezar a tener más opciones y con eso los precios van a caer también mucho, ¿no? Ok. ¿Hay algún tipo de contraindicación, eh, por ejemplo, para algunos de los grupos del mercado a nivel de 5G? Porque se hablaban de que las, debido al costo, las concesiones iban a ser mucho más amplias, ¿no? de 10 a 20 años, ¿cierto? pero eso me imagino que también genera eh, una motivación para la inversión extranjera y demás, ¿cierto? Sí, pero realmente eh, eh, no, no veo que vaya a ser muy diferente a, a lo que ha venido ocurriendo en las generaciones anteriores, eh, obviamente son eh, cada vez redes más sofisticadas que tiene una mayor densidad en, en, en la ciudad, donde hay que poner más antenas, donde, eh, en el caso, por ejemplo, de 5G, 5G utiliza eh, microondas y eso eh, eh, son... son eh, eh, las microondas tienen, traspasan peor las paredes y los objetos, por esa razón hay que aumentar eh, el número de antenas, incluso hay que colocar antenas interiores, en centros comerciales, en túneles, en garajes, eh, eso realmente es lo que va a hacer que el despliegue del 5G sea más costoso y más largo en el tiempo y obviamente va a exigir que los gobiernos lo tengan que regular de manera específica yo no veo diferencias, eh, aparte de eso, yo no veo otras diferencias en cuanto a cómo se ha venido haciendo las subastas del espacio radioeléctrico o eh, eh, digamos, el, el, el cómo se vaya a habilitar curiosamente son en, en Latinoamérica están siendo los operadores locales los relativamente más pequeños los que eh, debido a que su costo de entrada es menor porque son más pequeños son los primeros que están teniendo eh, o están invirtiendo ya en, en redes 5G comerciales la primera de hecho la primera red ya disponible comercialmente de 5G ya existe en Latinoamérica en Montevideo por parte de un operador uruguayo que se llama Antel y es uno de los operadores, pues, eh, pioneros, pioneros pero, digo, es uno de los pequeños, no es, no es un operador internacional, no es un AT&T, no es un Verizon, no es un T-Mobile, eh, entonces, eh, yo creo que eso va a iniciar una carrera tecnológica interesante, eh, nadie te, creo que hoy pueda pronosticar cómo va a terminar esa, o cómo va a seguir esa, esa competencia, esa carrera tecnológica, que no solo es respecto a ofrecer eh, la capacidad de comunicación 5G, sino, y mucho más importante, es cómo los operadores van a ofrecer servicios adicionales que vayan a permitir monetizar esa inversión. Ahí es donde yo creo que va a estar lo más interesante de los próximos años en torno a 5G. Claro que sí, seguramente en unos años veremos el Internet de los carros, el Internet de las ciudades y mucha telemedicina, ¿no? Exacto, Ahí, efectivamente, todo lo que tiene que ver, 5G va, a, al tener una ultra baja latencia, permite una comunicación casi instantánea con millones de dispositivos conectados por cualquier, en cualquier lado. Entonces, todo lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes, con los carros eh, autopilotados, con, por ejemplo, la, la agricultura inteligente, donde uno puede desplegar mil, millones de sensores en el campo para poder medir exactamente el nivel de agua y abono que necesita el campo. Eh, eh, parquímetros digitales, hay, hay una cantidad de aplicaciones, la realidad virtual, la telemedicina, ¿no? que, podamos, eh, que el doctor pueda operar al paciente estando todavía en la ambulancia de camino al hospital y no tener que esperar a que llegue al hospital, sino que lo pueda operar de forma remota eh, de, y de manera instantánea estando todavía en la ambulancia. Ese tipo de, de aplicaciones y servicios es donde realmente va a estar la, la guerra comercial y donde va, va a haber una, eh, una oferta increíble de servicios que, como digo, nos van a transformar la, la manera en que eh, vivimos.